palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En los anteriores textos Jesús había sido rechazado por las ciudades, por los letrados de su pueblo, escribas y fariseos. Jesús se vuelve hacia los pobres, hacia todos los que padecen bajo la pesada carga del legalismo judío. Los rabinos proponían el yugo de la Torah. Jesús invita a vincularse a su persona y dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Jesús ha predicado el Evangelio, ha proclamado la buena noticia de que Dios reina a favor, primeramente de los pobres, de los pequeños y de los sencillos. Ha realizado muchas curaciones y ha liberado a muchos oprimidos por el diablo. Se ha enfrentado al legalismo de los escribas y fariseos que exigían el cumplimiento de numerosas prescripciones legales a las humildes gentes de Galilea. Jesús se ha enfrentado al muro de la incomprensión y hostilidad por parte de muchos escribas y fariseos. Lejos de desanimarse, prorrumpe en un canto de acción de gracias a Dios Padre, que ha querido revelar los misterios de su amor, no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Jesús ofrece su descanso a los fatigados y sobre sobrecargados por la vida. En lugar de un yugo pesado que los perece se imponían a los demás sin tocarlos, ellos siquiera con un dedo, Jesús ofrece una carga ligera, porque Él es manso y humilde. Cargar con el yugo de Jesús es unirse a Él, seguirle y aprender de Él que es dulce y humilde de corazón. Desde el amor, el sacrificio, la cruz, la entrega, el trabajo, el servicio, la obediencia, la humildad, ese yugo es suave y la carga es ligera. Solo desde una actitud humilde se podrá cumplir la voluntad de Dios. Y solo así encontraremos esa paz interior que junto con la alegría son de los frutos más característicos de la vida cristiana. Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez que servir a Cristo Señor nuestro comporta renuncia y entrega. Miren, cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos, lo hace con libertad y su entrega es por amor. La verdadera humildad que nos enseña Jesús nos muestra que su yugo es suave y su carga ligera entrega como Él lo hizo en la cruz. El verdadero descanso para nuestra alma lo experimentamos cuando cumplimos la voluntad de Dios, aunque nos cueste. En este tiempo de Adviento nos invita a que seamos personas que acepten a las demás personas que comprendamos, personas que infundan paz y regalen ánimos a los que están desfallecidos por el camino. Que el Señor los bendiga.